A ver por qué os sigues sin mirarme más Dices también que tarde llegué Pero sabes que hice todo lo posible por estar aquí Que mi corazón llegó más rápido y lo puedes sentir Tu pelo y tus ojos en mi pecho provocan un fuerte y gran dolor Respirar contigo el mismo aire es un momento eterno y mal. Un poste de hace tiempo, recuerdo y que conocí No sé cuáles podrían ser las primeras palabras Y solo sé, sé, sé que yo te busqué Cruzando el tiempo en toda dirección Mientras voy mirando esa torpe sonrisa Pude llegar a donde está tu amor Y solo sé, sé que aunque podría perderlo todo Y pueda desaparecer no lo dudaría, que empezando de nuevo, así te podré encontrar o Por el universo, comenzando de cero, yo te podré encontrar ¿Dónde es que debo empezar? Todo lo que me ha pasado mientras sigues aún sin despertar historia, te voy a contar Desde hace millones de años, no mucho tiempo atrás Pero ahora tu figura ante mis ojos se va a arreglar Jugaré y me divertiré con tu nueva fase en su esplendor Y yo nunca voy a dejar de amarte a pesar de este dolor La final de la constelación, yo te voy a encontrar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 ¡Marco